Hace cuatro minutos Luis Abinader ya tuiteó la designación de Miran Germán Brito como procuradora y adjunta a Jenny Berenice Reynoso. Ayer él había anunciado la anterior designación al doctor Franklin García Fermín. Será designado como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dando seguimiento a, la tweet, a los tuits designaciones del presidente electo Frank, eh, de Luis Abinader. Y bueno, y mucha gente bueno. de la UAS está contento con lo de Franklin. Bueno, sí, creo Bandiani. que es una, una buena designación una buena por, su, por su historia, verdad, por su currículum. Uh -huh. eh, bueno, eh, aquí hay una mutual que pudiera ser interesante. Yo he dicho siempre ¿Un que un juez no piensa como un fiscal y por eso no me gustaba Miriam como procuradora. Ahora, Jenny Berenice es una buena armadora, sí. una buena armadora. Y como adjunta podría servir de equilibrio para el trabajo que tiene que hacer Miriam Germán Brito. De Ahora. hecho, fuera de las cuestiones eh, eh, eh, profesionales No hay ma, ma, no hay nada que decir con relación a eso mi, Porque mi queja, son dos profesionales Totalmente, pero mi queja ¿Y que va a dejar para anunciar en el listo? <risa>